Yo no sé quién sea la oveja negra y quién sea la otra oveja, pero veo dos poderes. Veo el matrimonio del Ejecutivo con el Congreso de la República para que entre los dos traten de subsistir hasta el 2026 y no le hagan caso a la población que pide, exige, reclama, añora, y las encuestas ya no pueden ocultarlo, que añora elecciones inmediatamente. Entonces, como ellos no quieren, hacen este, este matrimonio de estas dos ovejas se casan y dicen, nosotros vamos a hacer una alianza, la alianza de la corrupción. No vamos a permitir que haya adelanto de elecciones. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pagarle a los medios de comunicación para que ellos se olviden de las regiones que hasta ahora están en paro. Porque hay regiones que siguen en paro exigiendo la renuncia de Inábol ellos dicen, nosotros vamos a hacer de que todos nuestros opositores y toda la gente que levante su voz sea sindicada como terrorista, como comunista, y los vamos a ir empapelando, lo que han hecho con los dirigentes en Puno, con dirigentes en Arequipa y con dirigentes en Ayacucho. Entonces tienen todo un plan, pero este matrimonio, supuestamente que se había dado, mal matrimonio, del de Congreso con la señora Boluarte, el Ejecutivo, Hoy está sufriendo una crisis, porque la señora Boluarte se ha comido, empezaba a comer la alfalfa todita, junto con su hermano, que se está comiendo toda la alfalfa, y está dejando de lado al otro lado su matrimonio. Entonces, no solamente está su hermano eh, Nicanor Boluarte, también está el premier Otaro la que está haciendo lo suyo. Entonces, eh, la señora Boluarte ya no sabe qué hacer, y ya no hay espacio para que también vengan a comer los otros. Entonces, como ya la comida se hace escasa, qué es lo que están haciendo ellos, los del Congreso de la República, dicen, mira... Nosotros le hemos dado la oportunidad a ella para que venga y se quede en el poder. Nosotros le hemos dado la facultad, La hemos limpiado de todas sus denuncias porque cuando ella continuaba con eh, Castillo, nosotros la teníamos con una soda al cuello y ella no iba a poder asumir jamás un cargo. Ella no iba a poder llegar, ella no iba a poder llegar a ser presidenta de la República porque tenía tres denuncias, dos denuncias constitucionales que iban a proceder. Entonces, nosotros le hemos limpiado sus denuncias constitucionales. Nosotros hemos logrado hacer de que la señora quede expedita para poder asumir. Entonces, se supone que nosotros también tenemos que coinear, perdón, comer. Nosotros también tenemos que comer. Pero ahí viene Nicanor Boluarte, ahí viene Otárola, que se quieren comer todo y todos los ministros por su lado y a nosotros nos dejan de lado. Entonces, en este medio de esta crisis, donde ya los alcaldes del norte habían dicho, nosotros nos vamos a paro. Porque no nos están haciendo caso, porque no nos están transfiriendo los recursos para poder hacer las limpiezas, para poder hacer de pronto el bombeo de todas las inundaciones, de todo el agua. No nos dan los recursos. ¿Y por qué no les dan los recursos? Porque están peleando de quién va a contratar al privado que va a hacer el bombeo del agua, de quién va a ser el privado que se va a encargar de la limpieza. Entonces él dice, no, mi contratista, no, mi contratista, mi contratista. Entonces están empezando una, en una pelea, porque no, yo pongo al contratista, yo pongo el contratista, y en esta situación ya no se puede, se está siendo insostenible, tanto que la pugna interna que tienen ellos no está dejando de que contraten a alguien, así le pagan, la coima que le paguen, pero que vaya a limpiar, que la población se está cansando, y dice, oye, no me estás atendiendo, tengo el agua hasta el cuello, mi casa se ha metido de, de, de lodo, he perdido absolutamente todo. Tú dices que me vas a ayudar, tienes presupuesto para ayudarme y no me estás ayudando. Entonces, estas regiones, cinco que se han declarado en emergencia, dijeron, nosotros vamos a ir al paro. Y esta ovejita, que puede ser el Congreso de la República, porque acá está Ina Boluarte, paró oreja y dijo, ajá, si la gente se va a paro, si la gente se va a paro, se va a sumar ya a las otras regiones que todavía continúan en paro y que le exigen a ella que salga. Entonces, lo que vamos a hacer es que la dejamos solita que vaya comiendo, como hasta ahorita lo han estado haciendo, nosotros retrocedemos, y acá José Williams dice, yo soy la persona que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo oveja manejo a las Fuerzas Armadas, entonces ellos me van a respaldar a mí, no la van a respaldar a ella, ni Canora, a Otárola, que están haciendo de las suyas y peleándose por el poder, por las contrataciones, por las órdenes de servicio. En mi opinión, no, estoy haciendo una, una exposición figurada de lo que podría estar pasando y por qué no llega la ayuda. Entonces ellos dicen, nosotros retrocedemos, nosotros retrocedemos un poquito y vamos a hacer de que la crisis le explote a esta oveja negra. Vamos a hacer de que la, la crisis la explote, ¿no? Entonces, la, le empiezan a explotar, así no, paro acá, paro allá, que se vaya, incapaz, no sabe, solucionar los problemas a a los paros de Puno, a los paros de Ayacucho, Arequipa, se suma Piura, Tumbes, Chiclayo, Lambayeque, y, y empieza a hacerse todo un problema en el país. Porque lo que va a suscitar tanta desatención, tanta falta de liderazgo, es que el país paralice. El país va a paralizar ya en 15, 20 regiones y esto nos va a poner en rojo. Y en esa situación en rojo va a venir la otra ovejita cargando su constitución porque alguien tiene que dar solución. Cuando estemos en crisis, alguien va a tener que decir, oigan, hacemos esto o hacemos lo otro porque vamos a tener una crisis terrible. Entonces, la otra ovejita que está ahorita atrás y esta está comiendo, acá está Otaro, la, eh, Nicanor Boluarte, haciendo de las suyas, entonces, la otra ovejita, cuando empiece esto, la crisis a tambalear, va a venir, va a venir, va a venir, y ¡pum! Con la Constitución, la saca de camino. ¿Y cómo la saca de camino sin que esta oveja muera Porque recuerden de que ellos tienen un matrimonio. Si caes tú, caigo yo. Si caes tú, caigo yo. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que este matrimonio no caiga en conjunto? Solo caiga una y el otro persista. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ovejita? inteligentemente, en silencio, y eso es lo que no quieren, que el Perú se entere, y por eso están reportando mi Facebook, reportando mi Facebook, para que el Perú no se entere, esta ovejita ha dejado que esta empiece a comer, y esta ovejita de 130 congresistas, como unos cinco congresistas que están encabezando la suspensión, a venir cuando la crisis levante, porque esa era su intención, cuando la crisis levante viene y ¡pum!, de un constitucionalista, así, ¿no? Con una constitucional, constitución en la cabeza, va a lograr de que la oveja negra, o sea, Dina Boluarte, salga del escenario y ellos se queden, porque su piso, para que no se caiga, porque recuerden que este matrimonio de los dos juntos no caen, si se separan, se caen, pero su piso, para que no se caiga, va a ser la constitución. Y la Constitución va a hacer que permanezcan ellos solos y que vayan por los 8 mil millones, que vayan por las licitaciones, que vayan por los contratos, que vayan por todo el dinero y el poder, sacando del camino no solo a Dina Boluarte, sino sacando del camino a Nicanor Boluarte, sacando del camino a Alberto Tarola y sacando del camino a todos los ministros que están haciendo las suyas. Entonces cae de ellos y ellos que se quedan. ¿Y cómo se quedan? Me dices tú. A ver, Cecilia, ¿cómo se van a quedar? El artículo 114 de esta Constitución, que yo he puesto en ese video que luego han reportado y que me gustaría que ustedes lo compartan, porque yo soy una convencida de que nosotros juntos podemos vencer mucho más que los medios tradicionales. El artículo 114 de la Constitución Política del Perú le da la potestad al Congreso de la República de declarar la incapacidad Temporal, ya no permanente, como se hablaba en el tema de Pedro Castillo, sino la incapacidad temporal del presidente de la República. Artículo 114, a la lectura dice, el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, inciso 1, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. No es que le van a pasar un examen psicológico, psicotécnico, de capacidades, a ver si tiene dos dedos de frente. No, no, no, no. Simplemente es una interpretación bastante subjetiva del Congreso, como lo hacían con Castillo, que iban ellos a operar la suspensión temporal porque decían que Pedro Castillo era incapaz, temporal, por haber plagiado en su tesis. Entonces, por haber plagiado en su tesis... En octubre del 2021 ellos querían suspenderlo, pero luego les faltaba hacer unos recutecus para que en el reglamento del Congreso esté bien establecido cómo utilizar la figura del 114. Es por eso que en octubre del 2021 presentan un proyecto de ley, se va a la Comisión de Constitución, determinan bien cómo usar esta nueva figura que en nuestro país no le hemos usado todavía de suspender a un presidente. Eres un incapaz temporal, porque se te va a pasar, porque no, no, es, no, es, una, no, no es una incapacidad permanente. Eres, eres incapaz temporal, eres incapaz para poder liderar el país en emergencia en medio de los desastres, eres incapaz, pero mientras que tu incapacidad temporal se revierta, entonces yo me voy a hacer cargo del Estado. Porque bien claro dice que una vez que el presidente se ha declarado incapaz temporal, es decir, no es permanente, no es para siempre, alguien tiene que dirigir el Estado. Y habiendo y a sabiendas de que no existe segundo vicepresidente, ¿a quién le corresponde naturalmente ponerse a cargo del de país? ¿Qué es lo que ordena la Constitución? Justamente al presidente del Congreso, que va a tener un piso constitucional para poder sacar ahí a volar, que ustedes dirán, Cecilia, pero Castillo lo han querido sacar un montón de veces y nunca han llegado a los 87 votos. ¿Qué te hace suponer a ti de que esta intención malévola, venenosa que están haciendo en el Congreso de la República, pero bien recibida por otro sector de la población, vaya a dar resultados? La respuesta es la siguiente y es contundente, hermanos, para poder sacar a un presidente, vacarlo, darle la vuelta y tirarle una patada en las cuatro letras de y decirle, fuera acá, te estamos vacando, no regresas, chao, chao, chao, chao. Necesitaban 87 votos. Para suspender a un presidente, porque es una suspensión temporal, no se requieren 87 votos. Apenas se requiere una mayoría simple. ¿Qué es una mayoría simple? La mitad más uno. ¿Y cuánto es la mitad más uno si son 130 congresistas? 65 es la mitad más 1 66, y esos 66 votos sí los pueden encontrar, y eso es lo que están haciendo, y quieren sacar esta moción de suspensión cuando tengan la certeza no sólo de las 24 firmas que requieren para presentarlas, no, no, no, no, sino cuando ya tengan esas 66 firmas para poder agarrar a Lina Boluarte y a toda su mancha y sacarlos de un cabezazo y quedarse ellos en el poder. Y así romper este matrimonio. Porque si Vina Boluarte decidiera romper el matrimonio y dice, me cansé, caracho, me cansé. El pueblo quiere elecciones, yo quiero darle una salida constitucional, una salida loable al asunto, entonces yo renuncio. Porque ella tiene la facultad de renunciar cuando quiera. Si quiere, ahorita mismo hace un vivo, renuncia, pone su carta de renuncia. Es una facultad que ella tiene. Si, si la presidenta renunciara, que es otra figura política. Entonces, ella al renunciar a este matrimonio cae en conjunto. Si bien es cierto, ella renuncia y se va, el que asume la conducción del país es el presidente del Congreso, pero como lo dicta el artículo 115, convoca inmediatamente a elecciones. Y no solamente elección de presidente y vicepresidente, no, no, no, no, no. A elecciones generales. Es decir, te quedas hasta que convoques elecciones y luego te vas. Y vienen nuevos y vienen nuevas personas. Entonces, como no quiere irse ni Dina ni el Congreso y empezaron a siempre alejadito, los dos vamos a los dos a comer y estas lealtades, porque ya sabemos que Dina no es nada leal, ya sabemos que Dina miente, ya sabemos que Dina ofrecía la, la, la constituyente, luego patea a la constituyente, renuncio, no renuncio, entonces como ya sabemos que ella le ha ganado el protagónico a Pinocho, entonces ellos saben de que Dina Boluarte no es garantía de nada. Y es justamente por eso de que le están poniendo en stand-by suspensión. ¿Y por qué el Congreso de la República, al asumir bajo suspensión, no va a convocar elecciones? Porque como está suspendida temporalmente, es decir, por un pequeño tiempo, y cuando se acabe su suspensión temporal, ella va a regresar, entonces mientras que ella se eh, de pronto está recapacitando o está tratando de poder superar su incapacidad temporal, alguien tiene que hacerse cargo de la casa llamada Perú. Entonces, acá es donde William Zapata se pone al frente y dice, yo me voy a hacer cargo mientras Dina Boluarte va a tratar de superar su incapacidad temporal. Pero su incapacidad temporal, ¿por cuánto tiempo es? Eso lo determina también el Congreso. Le pueden dar una incapacidad temporal por 10 días, pueden hacerlo. Le pueden dar una incapacidad temporal por un mes, por dos meses, por tres meses, por 36 meses. Es lo que estaría escrito en la moción de suspensión que ya tienen lista y proyectada y no se hagan. Pues si no los van a sacar ahora es porque yo les quemé la plancha y eso tienen que decirlo. Porque la fuente que tengo es absolutamente fidedigna. En la moción de suspensión que ya el Congreso de la República tiene lista y redactada, dice claramente que están pidiendo treinta y meses de suspensión temporal, eso quiere decir que mientras la oveja negra se va 36 meses, yo me quedo 36 meses a cargo del barco, a cargo de la casa, a cargo de la dirección, por 36 meses hasta que vuelva, y antes que vuelva, digo, ah, no, no ha podido superar toda su incapacidad, sigue incapaz temporal, vamos a darle unos 10 meses más, así en el 2026 ella no volvió, Nicanor Boluarte le dio un paro cardíaco porque ya no va a estar viendo órdenes de servicio ni nada. Alberto Tarola va a quedar mal con todos los grandes mineros con los que se ha reunido y ha pactado cosas porque no va a poder cumplir con todo lo que se ha pactado. Entonces van a quedar ellos en desesperación porque van a caer por incapaces temporales y a Canga viene un nuevo régimen para nuestro país liderada, liderada por el señor William Zapata. Entonces la gente dice, ay Cecilia... ¿Pero tú qué estás hablando, Cecilia? ¿Cómo crees? O sea, ¿tú crees que el pueblo no va a reaccionar, el pueblo no va a salir? El pueblo no va a salir a defender a Dina Boluarte. Eso lo tenemos totalmente claro. Nadie va a salir a defender a Dina Boluarte. Quizás el pueblo se levante en rechazo a que los que se queden hasta el 2026 con el piso de la Constitución en una sucesión constitucional legítima, en una sucesión constitucional que va a seguir el debido proceso, sean los del Congreso. Porque si bien es cierto, Dina Boluarte tiene el 80% de desaprobación y el 78% le ha dicho ¡Vete, por favor! ¡Renuncia y vete! dándonos la oportunidad de tener nuevos líderes, de renovar la clase política en este momento tan difícil que estamos pasando! Y ella ha dicho ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Me voy a quedar hasta el final! Entonces... El 78% de la población le ha dicho que no, no la quiere. Entonces no la van a salir a defender a ella. Pero ojo, a este Congreso de la República, el 92% de la población le ha dicho hasta acá con ustedes, congresistas. No los queremos. Queremos que se vayan. Hemos elegido una vez mal o es que esta democracia imperfecta nos ha dado como resultado, congresistas que no nos representan, y que lo único que están haciendo es lobby, que lo único que están haciendo es viajar, se gastan un millón y medio de viajes, se gastan dos millones mensuales para poder alquilar cocheras, se gastan otros tres millones para sus seguros, se gastan cerca de treinta millones para poder pagar personal, se gastan ochocientos noventa y un millones, cerca de mil millones al año le cuesta al Perú tener un Congreso de la República totalmente desacreditado. Entonces... La gente no los quiere, ni al uno ni al otro, pero como a ellos no les interesa lo que la gente quiere, van a hacer todo lo posible por quedarse. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando la gente se levante en contra de ellos, no en defensa de ellos, no, no, no, no, no, en contra del Congreso de la República? William Zapata, que tiene todo el respaldo constitucional que le va a dar piso, y que además tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, va a hacer lo mismo que hicieron con los manifestantes. Matan 100 peruanos y no pasó nada. Matan 100 peruanos y si quieren hacer paro en las regiones, que paren, que, que hagan lo que quieran, que entren en, un, en una ingobernabilidad terrible, no me importa. Mata 100 más y punto, no pasó nada porque ya mataron 70 peruanos y nadie dijo nada. Y en este país no pasó absolutamente nada. En este país hay mucha gente que justifica la muerte de nuestros hermanos peruanos. En este país hay muchos ciudadanos que dicen que los mataron por terroristas, que dicen que los mataron por comunistas y que bien merecidos se tienen a haber muerto porque sus marchas no eran pacíficas. En este país donde falta cultura democrática y política, se dice de que los mataron porque querían afectar los activos críticos nacionales o porque querían afectar la propiedad privada. Y que eso hace de que pierdan sus derechos y que puedan morir con una bala en la cabeza, como han muerto más de 70 peruanos. El día de hoy, lo que ha pasado en Francia le da una cachetada muy, pero muy grande a todos los latinoamericanos que estamos de pronto viviendo en un retraso democrático y político muy grande. Para los que no saben... Francia está viviendo una de sus épocas más difíciles con la reforma de pensiones que ha promovido el presidente Macron. Hay manifestaciones todos los días, el día de hoy han entrado y han quemado una tienda Louis Vuitton. Se la quemaron, una de las tiendas, una de las tiendas de París, de esta marca de lujo Luis Vuitton. ¿Y por qué se fueron contra las tiendas Luis Vuitton? Porque el dueño de esta empresa... Dio su apoyo político al presidente Macron diciéndole, yo apoyo a Macron en esta reforma. La gente no lo aceptó. La fuente la gente fue a su tienda de París, entró a la tienda Louis Vuitton y le prendió fuego. Eso, eso no es una manifestación pacífica, lo que está pasando en París. No es pacífico. Ninguna de las manifestaciones han sido pacíficas todo, todo este tiempo. Pero ustedes díganme cuántos muertos hay. ¿Cuántos muertos hay allá? O es pues que allá sí se respetan los derechos humanos, esos mismos derechos que le han irrespetado a más de 70 peruanos. Y a sabiendas de esto, la clase política peruana, a sabiendas de que ni tú ni yo nos escandalizamos y no hacemos nada, ni los organismos internacionales están permitidos ingresar y a todo país que levante la voz en favor de nuestros hermanos fallecidos, votan a los embajadores y estamos entrando a una de pronto crisis internacional con muchos países porque más que nunca hemos votado embajadas, se fue la embajada de Argentina se fue la embajada de Colombia, se fue la embajada de México se fue la embajada de Honduras, se van a ir todas las embajadas que digan, oigan, en el país peruano, está mal que maten gente solo por protestar, eso está mal y hay gente que lo justifica hay peruanos como tú y yo que le compran el discurso a la prensa y que repiten dentro de una ignorancia muy grande, de que está bien que los maten porque querían afectar al aeropuerto entonces, a sabiendas de este alto grado de ignorancia que existe en el país, de este gran alto grado de indiferencia, de amor, de unidad, de cariño a los peruanos que nosotros tenemos, y que siempre ponemos la gran frase acá, ¿no? El peor enemigo de un peruano es otro. La clase política peruana sabe que puede hacer contigo, conmigo y con el país lo que le da su reverenda gana. Porque tú no le importas. Y porque si de pronto William Zapata se queda en el poder y nadie lo quiere, y la gente salga a las calles, van a salir a matar a 100 más. Si no se ha hecho nada por 70, ¿qué van a hacer por 100 más? Si igual van a ser terrucos, si igual van a ser comunistas, si igual su vida no va a valer nada. Como no vale nada la vida de nuestros 70 peruanos, de nuestros 70 héroes que han muerto en su legítimo derecho constitucional de protestar. Y esto... Y esto hay que tenerlo claro, ¿eh? esto hay que tenerlo bastante claro, porque además la fiscalía le hace pues el juego perfecto, obviamente la fiscal que no sabe ni dónde está su tesis, obviamente a la fiscal a quien no pueden declararle a la incapacidad temporal por falta de ubicación de la tesis, la tesis perdida, la tesis que nadie conoce, y teniendo en cuenta que a un mismísimo presidente de la República querían declararlo incapaz temporal por haber plagiado una tesis, este país no tiene el arma legal para poder suspender a la fiscal de sus actividades, porque la tesis para ella no importa. Así es el peruano. No, no, no. ¿A quién le importa qué tesis ha hecho si ella está haciendo un buen trabajo? ¿A quién le importa? En realidad, mira cómo somos. Siempre tenemos dos posiciones totalmente diferentes. Pero... La Fiscalía lo que ha hecho con las investigaciones de las muertes es bastante preocupante. Ha cambiado por tercera vez a todo el equipo que integraba, el equipo especial de la Fiscalía, dedicado a investigar qué militares, qué policías fueron los que ejecutaron a nuestros compatriotas con un disparo en la cabeza, incluyendo al serum de medicina a este joven que su único delito fue Arrodillarse, ayudar a un baleado y le metieron dos balazos hasta matarlo Esta fiscalía ha cambiado nuevamente a su equipo en aras de retrasar la investigación Y no solamente eso, ahora han hecho una fiscalía centralizada Eso que quiere decir en términos cristianos de que la investigación de las 70 muertes se va a quedar aquí en Lima y que los deudos, tanto de Ayacucho, Arequipa, Puno, que quieran hacer seguimiento y buscar justicia para sus familiares muertos tengan que venir hasta Lima a poder estar detrás de las diligencias. Esto es lo que está haciendo la Fiscalía y la Fiscalía va a trabajar con quien le dé el poder y le dé el blindaje. Y es que justamente la Fiscalía también es un tercer actor dentro de esta esta maraña política, jurídica que tenemos en el país. Y una vez de que salgan todos ustedes a marchar, no queremos a William Zapata, no queremos eh, de pronto este Congreso, han sacado a Dina Boluarte por incapaz temporal y lo que fuera, no los queremos, queremos nuevas elecciones, nos van a matar. Y nadie va a decir nada. Y va a haber mucha gente que va a decir, no, oh, maten a esos rojos, está bien, que mueran todos porque son unos tales, por cuales Porque hay gente que tiene un nivel de ignorancia tan grande que ni siquiera se da cuenta de que ser de izquierda o de derecha no te hace menos ni te hace más que nadie porque simplemente son posiciones políticas y de que el comunismo en nuestro país casi ni existe como ni siquiera existe en el rey del comunismo, que es en China, son más capitalistas que cualquiera. El comunismo como ideología, como visión, ha fracasado en el mundo. Y nadie puede decir lo contrario, porque no podemos tener un solo lugar en el mundo que sea comunista, realmente comunista, y que haya tenido éxito, por favor, es el fraude más grande, es la excusa perfecta. Pero es la excusa perfecta para poder, de alguna manera, eh, darle un toque diabólico y perverso a la gente, que tiene una posición diferente a otro grupo de personas, porque lo que hacemos en el Perú y lo que más amamos es odiarnos los unos a los otros. Porque si tú dices, a ah, el otro te dice, b y empezamos la pugna, y empezamos la pelea, y solo por fregar estamos ahí. Y en realidad es que es algo que nosotros tenemos que reconocer para decir, oye, estos somos los peruanos. El problema enemigo de mí, un peruano es otro, y un peruano no se solidariza con la muerte de otro. Un peruano no dice, oye, mataron a una persona de derecha, de izquierda tal partido, mataron a una persona aymara, mataron a una shaninka. No, no, no, a nadie le importa. Todos siguen con su vida. Y la clase política de este país lo sabe. Y como saben de que a ti no te interesa que mataron a una ayaninka, de que a ti no te interesa que mataron a una aymara, de que a ti no te interesa nada lo que está pasando en el país, ni mucho menos todos ellos, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir por el poder constitucionalmente se van a quedar en el poder y no se va a ir nadie porque eso del adelanto de las elecciones ya lo patearon el adelanto de elecciones ya no se da porque estos dos que se habían casado inicialmente, Dina Boluarte y el Congreso y que estaban amándose y queriéndose al inicio, ahorita ya están medio separándose porque no contaron con los otros actores vivazos de por cierto como Nicanor Boluarte y como Alberto Tarola y como cada ministro que en su ministerio quiere hacer lo que quiera y le están dejando sin comer a este y que todos quieren ir por los más de 8 mil millones que el país tiene en este momento para poder usarlo porque esa es la reserva para contingencias que tiene nuestro país presupuestado y no solamente eso, sino que además nuestro país al mismo estilo de Vizcarra nuevamente está generando un nuevo crédito internacional para poder endeudarnos y Vizcarra ya nos endeudó hasta nuestros nietos, porque estamos endeudados a más de 100 años, ellos quieren sacar otro crédito más porque no se van a ir robando 100 millones. pues Y eso en tu cara y en la mía está pasando. Al menos yo les estoy contando con mucha valentía lo que está pasando, porque esto de la moción de suspensión, ni Irina Boulortes lo sabía. Esto de la moción de suspensión, ni muchos congresistas lo sabían. Esto de la moción de suspensión... Hay un equipito de cinco congresistas que lo está manejando y que quieren hablar con jefes de bancada y que quieren repartirse ministerios desde antes, y que cuando vayan a debatirlo, porque requieren solo 26 firmas para que ingrese a debate, entre a debate, logren sus 66 votos al toque. Se dividan los ministerios y se dividan toda la torta y voten de una patada a Nicanor Boluarte, que es el presidente en la sombra, en mi opinión junto a Alberto Tarola, que también la alucina de presidente en la sombra, con el, el títere al medio de Dina Boluarte, ¿no? Esto es lo que yo les quería contar... Les quería poner en autos de lo que está pasando para que todos ustedes puedan ver un poquito más allá. Bueno, pues si les interesa la sucia y cochina política que hay en el país, porque si no les interesa, normal que cambien, que se quede José Williams, que venga cualquier otra persona a ser presidente de la República, y normal, total, nosotros no vivimos de los políticos, ¿verdad? A nosotros no nos importa que haga la política, al fin y al cabo, yo trabajo todos los días en el ambiente privado, me va bien, que hagan los políticos lo que quieran, eso decimos cuando ignoramos, de que los políticos deciden qué marca de jabón usamos, qué tipo de leche tomamos, qué régimen laboral usamos y qué impuestos pagamos. Cuando tú te des cuenta de que el político decide hasta qué gasolina le echas a tu carro, en ese momento tú te vas a dar cuenta de que involucrarse en política, hacerse parte de las decisiones macro, son más que vitales e importantes para que tu situación micropersonal pueda beneficiarse. En ese momento te vas a preocupar. En ese momento, cuando te des cuenta de que la educación falla, en el momento en que las universidades sigan subiendo exorbitantemente sus pensiones, o cuando ya no tengas dinero para llevar a tus hijos a un particular porque no encontraste una vacante en un nacional, en el momento en que te toque ir a un hospital y darte cuenta de que la atención es peor que un animal y que cuando veas una clínica te van a cobrar hasta por respirar, en ese momento, espero que reacciones y que pienses que aquí... En la política es donde se toman esas decisiones. Y esas decisiones se toman entre cuatro o cinco personas sin tomarte en cuenta a ti, a las grandes mayorías, porque tú viviste siempre indiferente a esa situación. Y como tú siempre viviste indiferente a esa situación y atacando a los tuyos y defendiendo a este grupo de oligarcas que siempre son los mismos, es donde empezaste a cavar tu propia tumba. Porque mientras que gritabas, rojos, comunistas y demás, te ibas enterrando tú mismo solo y cuando tengas la tierra hasta acá y estés listo para taparte, habrá sido muy tarde el momento en el que abriste los ojos y te diste cuenta de que te has olvidado de ejercer uno de los derechos constitucionales vitales y fundamentales como peruano, ejercer el derecho político en el país. Lo que debemos hacer todos nosotros con responsabilidad, con responsabilidad, y con esa responsabilidad yo les voy a pedir que compartan esta transmisión para que muchas más personas puedan enterarse de lo que el Congreso de la República en este momento está tramando, no obviamente para poder salvarnos, salvarnos de la crisis que se viene. ¿Qué? ¿Qué importa un rábano salvarnos de la crisis que se viene. Lo que ellos quieren es salvarse de la posible, posibilidad remota de que la población exija en la crisis que convoquen a nuevas elecciones. Ese es Satanás! No, no, no. Y si Cecilia habla de nuevas elecciones porque Cecilia quiere volver al Parlamento, por favor. Yo no digo de esta no de beber, pero mi experiencia en el Parlamento ha sido casi casi traumática. Es horrible, es cochino, es sucio. Ahora soy mucho más feliz que antes. Pero ahora soy mucho más valiente que antes, ahora soy mucho más fuerte que antes, porque en el Congreso cada cosa que me pasaba yo me echaba a llorar, y lloraba muchísimo, y ustedes lo han visto, lloraba en vivo, lloraba en los lives, me aguantaba todos los insultos, ahora soy una mujer muchísimo más fuerte, le he perdido más miedo a muchas cosas, y es por eso que me ves hablando desde mi celular, prendiendo mi cámara y diciéndote sin ningún tipo de temor lo que están planificando los congresistas de la República para quedarse con el poder y que justamente el grupo de poder detrás de la planificación de todo esto, que tiene mucha plata, que tiene muchos recursos, no quieren que te enteres y es por eso que al final pa terminan matando al mensajero en cambio de alertarse del mensaje y es por eso... Que reportan mi cuenta, reportan mi cuenta, reportan mi cuenta Cuando yo estaba sacando la lucha al FP, reportaron mi cuenta Yo invertía cuánto en mis redes sociales, no tenía nada La FP invertía solo en redes sociales para hacer una contracampaña contra nosotros ¡300 mil dólares! ¡300 mil dólares contra un simple live! Así es como ellos gastan y así es como en una oportunidad A mí me bajaron mi cuenta, me la bajaron Tuve que empezar de cero nuevamente y aquí estoy y si tú le puedes dar me gusta, le puedes dar like y puedes compartir, no solamente me haces un gran favor a mí, vas a ayudar a que mucha otra gente al menos diga y piense el día de mañana cuando está tomando leche que no es leche o cuando está tomando un jugo que no es jugo, diga ¿quién tomó estas decisiones por mí? ¿En qué momento dejé que otros tomaran decisiones por mí para estar viajando en el corredor? Por ejemplo, si eres de Lima, aplata, aplastado como sardinita y pensando y diciendo... ¿Por qué no ponen más buses? Ah? Es tan simple que pongan más buses, pero no ponen más buses para que todos los que estamos aplastados como sardina acá, le estemos pagando al mismo concesionario que está ganando un dineral sin tener un solo contrato, sus carros con el corredor. Aunque tú no lo creas, no tienen contratos. 11 años trabajando sin contrato, pero levantándose la plata de la gente, porque el corredor sin contrato tiene una pista exclusiva para ellos. Los corredores sin contrato son los que tienen los paraderos oficiales del Estado al servicio de los corredores. Tú, el día de mañana... Cuando vayas a echarle combustible a tu carro y veas dos tipos de combustibles y por qué pagas tanto y por qué en Bolivia y por qué en Colombia y por qué en Chile cuesta baratísimo y mismo Miami el combustible y acá cuesta cuatro veces más a pesar que nosotros tenemos lotes petroleros, en ese momento dirás, me olvidé de la política. Cuando mañana vayas a tu refrigeradora y veas cuánto te cuesta cada una de las cosas y cómo se va incrementando todo, todo, porque el pollo antes costaba 180 hoy está $9,80, digas... He dejado de hacer política, he dejado de tomar decisiones macro. He sido tan indiferente que hoy esta indiferencia me está golpeando fuerte, cuando no tengo ni siquiera la seguridad de salir a mis calles sin que venga un ratero y me meta un balazo por mi celular. En ese momento reaccionarás, espero, espero que así sea, porque en ese momento te vas a tratar de involucrar en política. Muchos saludos para todos ustedes, yo he terminado con esta transmisión, os ruego, os pido a todos ustedes que puedan compartir esta transmisión y que en conjunto, al menos los que tenemos, el mismo nivel de pensamiento de poder hacer algo por nuestro país, de poder colaborar en algo en nuestro país. Y en mi misión, en mi misión cada día, de colgar un video todos los días con un tema para que tú vayas abriendo los ojos, vayas conociendo cómo se maneja la política peruana, vayas viendo de qué manera se está llevando las riendas de este país y te vayas involucrando y vayas conociendo un poquito más porque esa es mi misión. Cada día, cada día que yo grabo un video, cada día que mi equipo lo edita, cada día que nosotros estamos respondiendo en lo que se pueda a sus mensajes, tenemos un objetivo y ese objetivo es hacer de que tú te involucres en política. Ese objetivo es lograr de que tú sientas empatía por tu gente, por tus hermanos peruanos, de que tú sientas el dolor que sienten estas más de 70 familias que murieron durante los paros y que no merecían morir con una bala en su cabeza en la mayoría. Y que este país debería no solamente rendirle tributo a sus héroes, sino también tener una búsqueda de justicia incans incansable, totalmente determinada, porque todos merecemos alcanzar justicia. Se dice, y se ha dicho por mucho tiempo, que cuando gobierna la izquierda, cuando gobierna la derecha, que tales sectores van a temblar. Yo considero de que la inversión privada es importante. Y la inversión privada va a venir más que porque te gobierne el negro, el blanco, el cholo, el indio, cuando tengamos un poder judicial que funcione y que sancione al corrupto cholo, al corrupto negro, al corrupto gringo, al corrupto andino, a todos. Porque corrupto es corrupto, pero mientras tengamos un poder judicial totalmente, que para mí ya no es poder judicial, es poder de la impunidad, que no hace justicia y que deja a todos los corruptos libres, no vamos a tener las garantías de que vengan grandes empresas a invertir, y las que van a venir son empresas truchas que saben que con este poder judicial totalmente corrompible, ellos se van a llevar grandes obras a hacer puentes de miércoles que se caen en dos meses y que no les va a pasar absolutamente nada. Esa es mi sencilla opinión, mi sencilla visión macro del país que quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas. Fuera del poder Alberto Tarola. Alberto Tarola no se va a ir. Ellos han hecho su matrimonio, solo que este matrimonio... Ejecutivo y Congreso se está desmoronando, se está desmoronando. Irina Boluarte, si quisiera dejarlos a ellos con las ganas de, de suspenderla, tendría que renunciar. Pero eso significa de que los vota a ellos y se va a ellos. Y como ella no quiere irse, entonces ellos si sí tienen la posibilidad de hacer de que ella no se vaya. Simplemente la ponen en stand-by por incapaz y ellos son los que dirigen el país. Así de simple así de sencillo. La suspensión por incapacidad temporal está totalmente tipificada en el artículo 114 de la Constitución. Se requiere mayoría simple, solo 66 votos para que pueda ejercer y puede el Congreso de la República... Declarar la incapacidad temporal, esa incapacidad que todos hemos visto en Dina Boluarte Que nos consta además a todos los peruanos Incapaz temporal a Dina Boluarte por un tiempo determinado Y como ella incapaz temporal va a regresar a liderar el país Entonces hasta que pueda superar su incapacidad temporal se quedan gobernando ellos Lo que ella no sabe es que esa incapacidad puede alargarse, alargarse, alargarse Hasta el 2026 ellos se quedan y ella está fuera de camino, fuera de la jugada Alberto Tarola y fuera de la jugada Nicanor Boluarte Saludos a todos Cariños, muchas gracias A todos, compartan esta transmisión Besos